Mi nombre es Gregory Pauca y soy el director ejecutivo interino, así como científico principal en el Instituto IC2 en la Universidad de Texas en Austin. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo seré el moderador de innovación mundial a través de ciencia y tecnología, como lo conocemos, Just Tech Connect. Esta conversación habrá de centrarse en el tema de cómo las universidades pueden apoyar el emprendedurismo. Ahora recuerdan, ustedes pueden participar en nuestra conversación enviándonos sus preguntas y comentarios a través del chat que tienen ustedes junto al monitor o utilizando Twitter en hashtag Just Tech Connect. Y si tienen un grupo de espectadores, manden ustedes una foto en vivo de su grupo y sus preguntas para que podamos mostrarlo en el programa del día de hoy. Quiero empezar dándole la bienvenida a nuestro panel de expertos. Tenemos a Cristina Paukain, que es la directora de comercialización de varios programas del Centro Horn de Emprendedurismo en la Universidad de Delaware. Cristina, quizá quiera saludar al público. Hola, soy Cristina de Delaware. Y me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Extraordinario. También tenemos a Wiley Larson. Wiley es cofundador y jefe de operaciones de Sacadus Inc., una empresa emergente que comercializa tecnología de seguimiento ocular para diagnóstico de contusiones y demencia. Hace poco prestó servicio como gerente. Perdón, está saludando Wiley. Lamento interrumpirlo. Hola a todos. Como sabrán ustedes, Wiley acaba de dejar su cargo en la Universidad Estatal de Arizona en el programa de desarrollo de empresas de, de riesgo. Así es que tiene toda esa experiencia de comercialización y uh, empresas que empiezan a operar. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Al esperar a los espectadores que nos manden sus preguntas, quiero echar a andar la conversación y espero que nos cuenten un poco sobre sus propias experiencias a nivel universitario sobre emprendedurismo. Hay un programa en el que hayan trabajado, que haya tenido éxito. Cuéntenos sobre eso. Wiley, vamos a empezar contigo. Muchas gracias. Como dijo Greg. Acabo de completar cinco y medio años en la Universidad Estatal de Arizona como parte del programa de empresas iniciales y también apoyando la comercialización del profesorado en la Universidad Estatal. Parte de mis responsabilidades ahí incluían apoyar a nuestros empresarios estudiantes, así como empresarios profesores. En la universidad, parte de nuestra misión es una declaración de misión de ocho partes. Y dos de estas partes están ligadas directamente al emprendedurismo. La número tres es el dar valor al emprendedurismo. Y cuarto, hacer investigación basada en uso o en valor. Así es que tratamos de incorporar investigación, así como emprendedurismo, a todos los aspectos de la educación que nuestros miembros del profesorado están brindando a nuestros estudiantes y en lo que participan nuestros estudiantes. Así es que en esos cinco años y medio he tenido la oportunidad y el placer de poder trabajar con más de 70 empresas basadas en la universidad con estudiantes y profesores. Y como dijo Craig, recientemente salí de la Universidad de Arizona para trabajar yo mismo en una nueva empresa que utiliza tecnología de rastreo ocular para poder ayudar a los médicos a que diagnostiquen contusiones o conmociones. Así es que podré compartir con ustedes un poco más de eso más adelante el día de hoy. Gracias, Wiley. Cristina, ¿cuáles son tus experiencias? Y por favor, dinos qué están haciendo en Delaware. Sí, claro que sí. En la Universidad de Delaware tenemos toda una gama de programas. El Centro joven en el que yo trabajo de emprendedurismo, es el recurso para los siete universidades o colegios en la universidad. Y están interesados en recién empezar a pensar si van a crear una nueva empresa, hasta darles fondos semilla iniciales a los investigadores y a los equipos de verdaderos empresarios para que puedan salir del ecosistema de la universidad y ya participar en la comunidad más amplia. Por lo tanto, yo proporciono algunos programas que ofrecen financiamiento, capacitación, mentoría y hacemos uh, trabajo con los empresarios de la comunidad. Así es que no son solamente dentro de la Universidad de Delaware, sino que ofrecemos programas a la comunidad más amplia y otra institución en la Universidad de la Ciudad de de, de la web, también lo hicimos. No solamente servimos a la universidad, sino a la comunidad que nos rodea, que es importante. Para que lo, los que nos escuchan, que quizá no estén trabajando o estudiando en una universidad, podemos darles eh, consejos sobre cómo involucrarse con las universidades locales y aprender sobre programas eh, que podríamos ofrecer o que estamos ofreciendo, de los cuales puedan ser útiles para ustedes. Tenemos toda la gama, desde ser el escritor en jefe, Así como la persona dura que les dice su idea no es buena hasta que vayan a hablar con los clientes. Así es que con mucho gusto podremos compartir con ustedes cualquiera de esas experiencias. Muy bien, gracias, Cristina. Un poco de antecedentes sobre mí mismo. Yo... He tenido seis empresas que han tenido que ver con la elaboración de fármacos. Tengo antecedentes como químico. Y la última era producir el Zimap, inmunoterapia que se utilizó para tratar ébola en el continente de África. También he tenido el privilegio de trabajar en la Universidad de Texas en Austin durante los últimos seis años. Y nuestra declaración de misión es una frase, lo que empieza aquí cambia el mundo. Y el Instituto hice al cuadrado es innovación, creatividad y capital. Empezó hace cuatro años como una función de coalescencia que unía a la universidad con la comunidad y a las compañías. Y suena mucho como si fuera una hélice triple, salvo que fue hace 20 años, 20 años antes de eso. Y es lo que condujo al cambio de que Austin fuera una ciudad pequeña, durmiente y convertirse ahora en uno de los grandes centros de innovación en el mundo. Y al cuadrado, continúa trabajando con estudiantes. Hemos interactuado con más de 200 estudiantes en el mundo y programas que hasta ahora, en este año, hemos trabajado apoyando estudios y emprendedurismo y vinculamos como el grupo de Cristina también lo hace para conectarnos con la comunidad. Tenemos el incubador de la tecnología de Austin que ha creado mil millones de dólares de impacto en nuestra comunidad en los últimos 25 años. Nuestras compañías han obtenido casi mil millones de dólares en los últimos siete años. También trabajamos uh, con empresarios comunes y corrientes, restaurantes, servicios uh, y otros que adaptan metodologías para ayudarles a encontrar oportunidades de crecimiento. Y después trabajamos también en nuestra comunidad de universidades uh, en todo el suroeste, siendo la red uh, central en el suroeste. Esos son los antecedentes de los panelistas y espero que eso les ayude a ver las diferencias y quizás dirigir algunas de sus preguntas más específicamente. Lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre algunas de las preguntas que nos han presentado. Lo abriré al panel, a cada uno. Y podremos de alguna manera examinar algunas de estas cosas tan interesantes. La primera pregunta viene de Burkina Faso. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer una universidad para empoderar a gente joven a que ayude con el desarrollo, especialmente en el sector agrícola? Y eso... Les, se lo voy a dar a alguien que tiene un cargo de liderazgo en este sector específico de la economía y para eso le daremos la palabra a Wiley. Una de las partes de la Universidad Estatal de Arizona y el programa de emprendedurismo que hemos instrumentado para... A esta universidad es un programa donde nuestra mascota es el Diablo del Sol. Vivimos en el Valle del Sol y por lo tanto hemos empezado un programa que son Diablos en... en empresas o actividades de riesgo. Y una de las aspiraciones de la universidad es la inclusividad, darle a todos la oportunidad de participar. Así es que aunque tengamos programas que hemos financiado específicamente para estudiantes empresarios, también tenemos un programa de mentoría donde cualquier estudiante o miembro del profesorado que se autoidentifique diciendo, yo quiero crear una nueva empresa, un nuevo negocio. Apoyamos un programa de mentoría para ayudarles a lanzarlo, a echarlo a andar y estar preparados para la próxima competencia de financiamiento. En el año escolar tuvimos 330 empresas iniciales de estudiantes y de profesores como parte del programa. Así es que para referirme directamente al emprendedurismo y la de alguna manera somos una universidad desconectada en cuanto a que tenemos un campus central donde se hace la mayor parte de la investigación y la investigación agrícola se hace en otro campus, un poco más en las afueras en las afueras de la ciudad. ¿eh? Y me imagino que es muy parecido a lo que hacen otras universidades. Así es que para poder apoyar a esos empresarios, no solamente encontramos mentores que geográficamente se encuentren diversificados en la ciudad, sino en todo el país. Y también nos cercioramos que cada vez que ofrezcamos cualquier programa, también lo hagamos a través de Skype o de Google Hangouts y que hagamos su publicidad no solo en el campus principal, sino en todos los campus universitarios. Son algunas de las formas en que estamos tratando de apoyar todos tipos diferentes de empresarios o emprendedores. Gracias, Wiley. Y algo que quiero agregar es que tenemos un incubador o incubadora en Pradesh que es una zona agrícola, rural, un estado muy enfocado a eso en India. Y lo que hemos hecho con esta incubadora que se llama Accelerate en Pradesh es crear esta pieza central donde los uh, practicantes de agricultura pueden uh, reunirse con compañías y estudiantes de las universidades locales pueden uh, conversar sobre aplicaciones. Y esto ha dado como resultado el hecho de que varias de las empresas han puesto a prueba soluciones innovadoras en estas uh, fincas o granjas uh, eh, y los estudiantes pueden involucrarse activamente y así los agricultores pueden ver cómo su práctica también puede ser innovadora, más allá de ser simplemente lo que podríamos considerar como una herramienta de tecnología completamente nueva. Les abre los ojos y los hace que se involucren más en ese tipo de in innovaciones. Ahora, otra pregunta que nos ha, ha llegado y esta quiero dirigirla a Cristina. Dice, desde la primera etapa desde el punto de vista de los emprendedores, ¿qué recursos pueden ofrecer las universidades para ayudar a profesores y estudiantes a proteger sus empresas y hacer negocios con el sector privado? Sí, definitivamente. Para darles una idea de las organizaciones que podemos encontrar dentro de la universidad, muchas veces en las universidades más establecidas no solo tienen centro de emprendedurismo donde yo trabajo en mi universidad, sino también un centro de transferencia de tecnología o una oficina o una de comercialización en tecnología. O sea, es TTO o TCO, como se conoce en esos países. Pero esa es la oficina que específicamente tiene que abordar Propiedad intelectual. En nuestra universidad, como miembro de los profesores o del personal, muchas veces en la universidad, son propietarios de la propiedad intelectual. A brindarnos ese pago. Si somos estudiantes que aún no, no nos no egresamos y esto varía en Estados Unidos, lo que quiere decir que los que aún no han egresado muchas veces son propietarios de su propiedad intelectual. Tengan esto presente para contestar la pregunta específicamente de cómo pueden las universidades apoyar todo eso. Habría que hablar con la Oficina de Comercialización de Tecnología, la TCO, lo que sea la persona análoga en su universidad. Y si no hay esa persona, no tienen ese centro, entonces a veces el decano o el vicepresidente, ese tipo de personas son las que podrían brindarnos los recursos necesarios en cuanto a quién dirigirnos, con quién hablar para proteger nuestra propiedad intelectual y muchas veces hay que pensar que fuera de la universidad hay muchos recursos a nuestra disposición que podrían vincularse directamente con la universidad. En la Universidad de Delaware tenemos muchas empresas paralegales con las que trabajamos y tenemos un programa que son abogados residentes. Cada dos semanas hay un abogado que viene y se sienta con los empresarios que tienen en todo tipo de preguntas, desde propiedad intelectual, acuerdos de fundadores, el cómo establecer patrimonio, capital social, todo tipo de preguntas que podrían tenerse desde el punto de vista jurídico. Es algo que nosotros proporcionamos y otras universidades también. Es un recurso gratuito para ustedes y por lo tanto es algo que hay que tener presente al sostener esas conversaciones para saber dónde puedo aprender sobre mis derechos y responsabilidades. Y después muchas veces dependiendo del acuerdo, la universidad es propietaria de la propiedad intelectual, así es que cubren todos los costos iniciales para, por lo menos, tener una patente provisional. ¿eh? Y como patente provisional para algo que dure 12 meses. Y después, si quieren ustedes tener toda la patente completa, tienen que conversar sobre el valor que están ustedes contribuyendo a la propiedad intelectual para ver si vale la pena el tiempo y dinero de la universidad para que gasten en esa propiedad intelectual, que es una solo, un solo trámite. Hay muchos recursos en la universidad dependiendo de esa estructura del estado con el que estén trabajando. Gracias, Cristina. Wiley, ¿podrías hablar un poco sobre... ¿Por qué hay que proteger las innovaciones? ¿Por qué es esto importante al hacer negocios con el sector privado? Claro que sí, Greg. Bueno, el proteger nuestro invento es algo que la mayoría de los uh, empresarios o emprendedores, principalmente en Estados Unidos, uh, dedican mucho tiempo a pensar sobre eso y a preocuparse sobre esto. Y para unirlo a la respuesta de Cristina, aquí en Arizona, además de un programa de emprendedurismo estudiantil que brinda fondos. También tenemos un pequeño fondo que ayude a esos estudiantes a cubrir protección de propiedad intelectual y a registrar las patentes. Cada vez que está uno registrando patentes o solicitando el registro, puede ser sumamente costoso. Y como Cristina dijo también, el tener esos abogados especialistas que vienen y dedican sus horas de oficina es un gran activo para la comunidad y encontrarán ustedes que la mayoría de ellos están muy contentos de poder hacerlo sin que implique costo alguno porque les da la posibilidad no solamente de devolver a la universidad sino que puede ser un cliente potencial para ellos también así es que definitivamente es muy buena idea tener esos abogados especialistas en patentes como parte del programa pero en segundo lugar hablamos mucho sobre ejecución en nuestros programas. Así que solamente porque tengan ustedes una idea maravillosa, no quiere decir que una patente habrá de garantizar nuestro éxito. También tiene que ver con tener un buen equipo, un buen plan y proteger esa innovación. De lo que hablamos mucho también, no es solamente focalizarnos en patentes como parte de la estrategia de propiedad intelectual, lo que es la parte más costosa de proteger a nuestra compañía y nuestro negocio, sino también utilizar eh, regalías, secretos profesionales, marcas registradas y como la mayoría de la gente a, a menudo olvida los secretos es algo que puede uno mantener dentro del grupo de los fundadores o dentro del equipo que funda una empresa y eso es lo menos costoso y también no tiene fecha de vencimiento. O sea que pueden ustedes tener un equipo muy reducido y tener acuerdos de no divulgación entre el equipo fundador y los empleados de la empresa y proteger esas ideas para las cuatro partes de nuestra estrategia, las patentes derechos de propiedad, secretos, marcas registradas. Todo eso es un elemento clave y una forma completa y detallada para asegurarnos que no copien nuestras ideas y que no se apoderen de ellas en otra compañía. Muchas gracias. Hay un buen recurso en línea no para seguir con este un solo tema, pero recientemente en Irlanda, hay un programa a nivel nacional que ha ayudado a centralizar los recursos para transferencia de tecnología, KTI, que es Transferencia de Conocimiento Irlanda. Tienen un sitio maravilloso con muchos recursos a disposición. Algunos acuerdos modelos, borradores de acuerdos, mejores prácticas. Si ustedes son emprendedores, si trabajan como miembro del profesorado o estudiantes, vean ese sitio web y utilícelo mucho porque es una fuente abierta, es una plataforma abierta a donde pueden acudir, y no robarse de ellos ideas, pero hay buenos eh, consejos y documentos que ellos se han preparado y ahí pueden ustedes encontrarlos. Creo que es verdaderamente importante. Gracias, Cristina, porque a menudo nos centramos en los eh, mecanismos de propiedad intelectual y protección de la misma. Y esto lo hacemos como universidad o como compañía porque realmente no vendemos ideas, sino que vendemos activos nos asociamos con esos activos y tenemos que definir un activo por su estrategia de protección de propiedad intelectual. Y lo que hemos encontrado que ocasiona gran daño y que es muy perjudicial a estas actividades es cuando los innovadores no han protegido un activo, sino que le han permitido que se traslade al dominio público y eso permite que la gente lo copie o que lo adquiera o lo compre de otras fuentes. Y eso trunca la capacidad de ese innovador, para poder crear o forjar una estrategia para comercialización. Y creo que eso realmente se reduce a una de las ideas de entender dónde está nuestro mercado y por qué tenemos que protegernos específicamente en ese mercado. Ahora, al pasar de la idea de proteger la propiedad intelectual, una de las preguntas, que ha planteado un empresario en las primeras etapas, es cuáles son los consejos para las universidades que quieren establecer un sistema de financiamiento para incubadoras recién creadas. ¿Cómo tomamos algunas de estas nuevas ideas empresariales que pueden quizás surgir de la universidad, tenerlos en una incubadora y cómo financiamos ese proceso? Cristina, yo sé que has pensado mucho en esto. Sí. Hay un par de formas en poder empezar para poder obtener fondos, pero también hay una estrategia diferente para poder continuar encontrando un incubador. Y podríamos hablar de distintos aspectos. Pero para empezar, especialmente dentro de la universidad, siempre es bueno tener un poco de dinero y apoyo del, y participación de la Universidad del Sistema Central. Si ellos pueden darnos fondos para que eso empiece muy bien. En Estados Unidos tenemos muchos recursos, subvenciones por ahora, a nivel del gobierno federal, de la Autoridad para Desarrollo Económico, de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias. Y algunos de ellos ofrecen algunos fondos para que echemos a andar a una nueva empresa y poder construir nuestra incubadora. Y un incubador es algo muy específico, así es que normalmente es un programa de dos años, eh, cerrado, con eh, que tiene un fin y que está trabajando para poder validar nuestro modelo de negocios o nuestra idea y después pasar a lo siguiente. Durante ese plazo de dos años, uh, ustedes tendrán que ceder un poco de capital o cubrir una comisión o cuota para estar uh, creando la incubadora. Depende del modelo. Pero muchas veces es como la incubadora puede mantenerse a flote y poder escalar sus operaciones. Así es que si les va muy bien a la incubadora, le va muy bien. Lo que quiere decir que a todos nos conviene. Y es uh, un ejemplo de un modelo para una incubadora. No solamente para lanzarlo, sino que pueda seguir siendo financiado. Gracias, Cristina. Wiley, dinos un poco sobre Arizona. Sé que los esfuerzos en la universidad estatal han dado como resultado algunos modelos interesantes para comercialización en la región. Sí, gracias. Hemos hecho varias cosas aquí en la universidad estatal para realmente abordar la comercialización con para poder tirar a, a gol, como decimos en el fútbol. Hay varios uh, programas uh, que hemos creado para alentar a nuestros miembros del profesorado y a los estudiantes también a que participen en uh, propiedad intelectual en estos uh, nuevos emprendedurismos uh, que salen como resultado de la universidad. Y un programa que tenemos en la universidad es un programa que se conoce como Furnace, donde como personal seleccionamos patentes que pensamos eran buenas para echar a andar esos negocios y después hacemos publicidad de esas patentes como disponibles para una competencia de plan de negocios. Y en un plazo de dos años pudimos lanzar 14 compañías basadas en propiedad intelectual, donde el equipo de hecho no formaba parte de la universidad. Así es que el tener una filosofía muy abierta hacia individuos, eh, estas nuevas empresas, y darles un poco de espacio para permitirles que traten de echar a andar estos negocios eh, con propiedad intelectual. Ha sido una filosofía que hemos adoptado. Así es que cada vez que tenemos a algún miembro del profesorado o estudiantes que quieren sacar una tecnología, tratamos de diferir pagos o comisiones por trámites de permisos o licencias por un límite de dos meses para que tengas un poco de espacio de maniobra. Tratamos de advertir a los administradores, al personal, diciéndoles que muchas veces al principio no tiene mucho dinero cuando echa uno a andar un negocio. Tiene uno mejores posibilidades de ser posible, de poder pagar esas cuotas después de un año, de dos o de tres, e irlo corriendo en el tiempo para poder establecer un plan de pagos para que tengan oportunidad de realmente salir, recaudar fondos y aumentar sus posibilidades de éxito. Así es que creo que esas dos áreas, el tener una filosofía muy liberal, muy abierta para lograr que se establezcan estos negocios y demorar esos pagos. Ha sido una forma en que hemos podido ayudar a muchas de estas nuevas empresas a que se echen a andar. Muchas gracias. Yo les voy a dar otro ejemplo, si me permiten, para tratar de darles buenos modelos. Utec Venture en Lima, Perú, es uno de esos centros de innovación. Tienen un programa que se llama Utec Venture, que es un acelerador de negocios. También tienen Utec Garage, que es un espacio de formadores y reciben una pequeña cantidad de fondos al ser un centro de innovación para poder ayudar a su universidad a que sea el punto especial de la comunidad para emprendedores. Y apalancan eso al decir, mira qué bien nos ha ido en una cantidad pequeña de tiempo con poco dinero al gobierno peruano, y reciben mucho más dinero de ellos para ayudarles con lo que están haciendo con la universidad. Creo que fue un subsidio de miles de millones de dólares de, de obtener solamente un par de miles de dólares. Si pueden ustedes empezar a mostrar tracción y tienen buena estrategia, probablemente lo puedan apalancar para tener obtener más fondos a la larga. Y yo lo vería. Y si nos están escuchando en el chat, eh, no los veo aquí, pero UTEC Ventures en Lima, Perú, les ha ido muy bien en cuanto a acelerar estas nuevas empresas de la universidad. Extraordinario. Qué bueno que están con nosotros y que puedan brindarnos esa información. Y una cosa de lo que debemos estar pendientes es que la incubación es un subsidio para un pequeño negocio. Es una realidad. Quizá querramos ganar dinero rápidamente de estas nuevas empresas en las universidades, pero aún en Estados Unidos el tiempo promedio es aproximadamente siete años para empezar a sacar utilidades. Y lo que le enseño a la gente es cuál es el... El cuánto dura un matrimonio promedio en Estados Unidos. Y a la gente le sorprende enterarse que son cinco años o menos. Así es que tiene uno que estar casado con el equipo de la empresa más tiempo que lo que duramos con nuestro cónyuge. Lo que quiere decir que la gente que invirtió en nosotros, ya sea la universidad con propiedad intelectual, los ángeles, los amigos, la familia, todos aquellos que empezaron con nosotros o fondos institucionales, tendrán que esperar años una década o más, para poder obtener su, que le reditúen esas inversiones. Y muchas veces no tienen éxito. Y creo que es realmente importante lo que dijo Wiley sobre la estrategia de tirada a gol, este es un concepto importante que la región y el país eh, tienen que tener, tienen que creer en esto. Cuando la incubadora de Austin empezó en 99, George Kosmetsky tuvo que convencer a la ciudad de Austin a invertir ese primer dinero en la incubadora de tecnología de Austin sin que se aprobara el trabajo. O sea, todos los demás incentivos económicos para venir a Austin o a otras ciudades normalmente se dan después de que ha generado una creación de empleos. Pero con la comunidad de estos nuevos negocios daban mejores posibilidades al alcalde de, de poder sacar dinero antes de que iniciara todo esto. Y lo que es interesante es que esa inversión dio como resultado 90 millones de dólares de actividad económica cada año en la parte central de Texas, CREA. 250 empleos directos y 650 empleos totales en la región central de Texas cada año. Y estos son maneras de redituar del, el dinero que nos da. En, por cada dólar invertido en la ciudad y lo que sucede con este incubador. Así es que una vez que funciona la incubación, crea estos enormes corrientes de valor que tienen que ser vistas a largo plazo. Estas compañías que están produciendo los empleos han sido incubadas en Austin de dos a cuatro años antes de poder crear estas cifras mayores en creación de empleos. Así que hay que ser pacientes y entender cómo funcionan todas estas piezas. Y también, como se ha dicho, hay que saber que hay una oportunidad para poder crear aceleradores, que son herramientas de inversión, diferentes incubadoras, porque tienen un modelo de negocios diferentes. Su modelo es producir valor para los inversionistas, que ayuda a acelerar las compañías. Y encontrarán ustedes que algunos de estos grupos, como Techstars, otras regiones o grupos en la región, y tienen formas de poder mejorar y realzar los modelos de negocios. Pero a menudo hay que ver estas salidas de valor de negocios precoces, simplemente por ver lo que es el modelo. Para la mayoría de ustedes que están con nosotros, están viendo la conversación de GIST Tech Connect. Estamos viendo cómo las universidades pueden apoyar el emprendedurismo. Y tenemos a dos expertos con nosotros en nuestro panel. Cristina Pelican. Pelly Kane, de la Universidad de Delaware, y Wiley Larson, que recientemente era de la Universidad Estatal de Arizona y que ahora ya ha salido para crear su propia empresa. Tenemos preguntas en vivo de los espectadores. Pueden ustedes presentarlos en el chat junto al monitor o en Twitter utilizando hashtag justconnect. Quería preguntar la siguiente pregunta, y se refiere. Cristina, hablemos un poquitito de cómo las universidades pueden establecer un marco para comercializar sus ideas y sus innovaciones, las que han sido desarrolladas en el campus. Bueno, perfecto. Tenemos... Un proceso de cinco pasos, ese es nuestro marco. No debe ser lineal ir de paso uno al dos, al tres, etcétera. Eso no es la vida de un empresario. A veces es innovativo y saltamos de uno al otro. Pero hay recursos en cada uno de estos pasos que podemos suministrar. Ese puede ser un programa, una actividad, también podría ser una fuente de financiamiento, quizás establecer contactos. Hemos identificado lo que debe ocurrir en la primera etapa y también lo que debe suceder más tarde, cuando el empresario está listo de dirigirse a la comunidad y qué es lo que le falta y qué es lo que pueden usar. Al principio, ayudamos a construir la comunidad para que el empresario no se sienta solo. A veces es mucho trabajo, horas muy largas, mucho estrés. Y tratamos de iniciar esa comunidad e de incorporarla a partir del primer día. Hay cosas como el almuerzo libre el viernes. Entonces, el viernes viene un empresario local exitoso a compartir su historia y damos un almuerzo gratis. Así uno escucha la vida de este empresario, pero también conocer a otros empresarios que vienen a escuchar. El miércoles tenemos otra, algo parecido, un taller más práctico con trabajo actual en la discusión. Pero la comunidad viene, aprenden los unos de los otros, establecen contactos personales y se puede así ir construyendo la comunidad. Tenemos un club de empresarios en el campus que son los estudiantes que lo manejan, utilizan nuestro espacio aquí, tienen una comunidad muy central. Cada miércoles a la noche de 7.30 a 9 vienen y hablan cada semana de un tema distinto. Y están ellos también creando una comunidad. Estos son los distintos pasos. No los voy a describir todos, pero el último paso es el al cual me dedico yo, ya que está enfocado en comercializado. Y tenemos financiamiento en base a prueba de concepto. Uno ha validado ya un modelo de negocios y damos un subsidio de hasta 75 mil dólares estadounidenses. Y uno sale del edificio, comenzar a hablar con clientes, utilizar los fondos para construir el prototipo y encontrar un sitio donde puedan ir a trabajar fuera de la universidad. Eso es parte del trabajo que hacemos. Nosotros damos recursos y folletos y mucho apoyo. Fantástico. Wiley, ¿nos puedes contar la historia de Sacadus? Cómo se creó, fue una idea, cómo tú te involucraste como empresario y cómo fue lanzado a través de la universidad. Sí, cómo no, con mucho gusto. La historia de Sacadus va a la par de lo que Cristina acaba de describir. Y voy a añadir a, lo que, a sus palabras. Es tan importante, en mi opinión, de construir esta comunidad de empresarios, darles una oportunidad de reunirse. Estas cosas son realmente difíciles y es valioso tener estos eventos tales como el viernes de almuerzo gratuito, brindándoles una oportunidad de reunirse y conocerse. Muchos problemas pueden ser resueltos aprendiendo los unos de los otros. Todo programa a mi cargo, trato de incorporar la oportunidad de reunir las personas. Es como un grupo de apoyo y ayudarles a resolver sus problemas dentro del grupo. Y es así como se creó mi empresa Cicatis era parte del programa Furnace que mencioné antes. Yo era uno de los trabajadores. Estábamos analizando las patentes que íbamos a incorporar y poner a disposición para la competencia. Yo estaba ayudando a cargar en el sitio web las tecnologías. Y el segundo año del programa, me encontré con esta tecnología de seguimiento o rastreo ocular por segunda vez y me resultó sumamente interesante. Yo estaba caminando por el pasillo unos días después y luego de finalizar la competencia me topé con un amigo haciendo una mentoría dentro del edificio y le pregunté, hey, ¿has visto esta tecnología? Estábamos hablando simplemente de la, del concurso. Y yo le dije, a mí esto me interesa mucho, esta tecnología de rastreo ocular. Y él comentó, sí, yo también lo estaba interesado y lo estaba mirando. Entonces dijimos, miremoslo más de cerca. Y uno o dos días después, no teníamos la destreza técnica ni el ingeniero necesario para ese equipo, pero dos días después, simplemente caminando por los pasillos de la incubadora, me encontré con una persona, un conocido, que sabía hacer la codificación, se lo mencioné y él también señaló que lo estaba mirando. Formamos así entonces un equipo, hablamos con la universidad, los cuales nos dijeron, sí, les vamos a permitir hacer esto. Realmente es sumamente interesante. Estamos obteniendo los primeros indicios de datos este verano sobre las contusiones y queremos Hacer un cambio. Originalmente estábamos viendo enfermedades neurológicas y eh, al ver cuáles eran los clientes, descubrimos de repente que podíamos obtener datos más rápido y tendríamos más chances de éxito viendo las eh, heridas del cráneo. Esa es un poco la historia entonces de Sakadus. Fantástico. Hablemos ahora de cuáles son los recursos gratuitos y accesibles. Quiero señalar aquí aquellos donde las universidades pueden dar nuevas tecnologías. Pero primero quiero señalar que el poder del café y de la cerveza permite reunir a individuos. Y una de las cosas más importantes que las nuevas empresas necesitan son personas nuevas, personas que tienen más experiencia que uno para ayudar a tener más entendimiento, más vínculos con el mercado, cómo procesar la información en una forma más eficaz. En la Universidad de Texas damos mucho café gratuito para justamente reunir a las personas cerca del campus o en el campus para que los mentores puedan ver a los estudiantes tener a empresarios exitosos, comunicarse con profesores, así que los profesores y los estudiantes puedan ser puestos a prueba bajo presión, a ver si pueden apoyar comercialización en la, la, en la opinión de, de los profesionales. Le voy a preguntar a Cristina que, cuáles son los recursos que utilizan en su campus. Si sí, yo puedo iniciar. Yo hablé del almuerzo gratuito el viernes, un donante, de nos provee financiamiento para estos almuerzos gratuitos. Esa es una forma. Si uno desea realmente dar al almuerzo y hablar con socios locales, y se puede entonces decir con el apoyo de X y así podemos obtener financiamiento. Los talleres del miércoles también son gratuitos y abiertos. Tenemos otro tipo de reuniones también. Tenemos una red de todos los esp espacios de los que hacen algo en el campus. También tenemos bebidas gratuitas los uh, jueves y reuniones el tercer jueves de cada mes con las personas que puedan construir cosas. Todos están bienvenidos. También tenemos concursos que suministran concursos. No solamente es gratuito para unirse, pero uno puede hasta ganar dinero y fondos. Tenemos un concurso con cierta frecuencia. Cualquiera de la comunidad o dentro de la universidad pueden presentar una idea de negocios y venderlo, digamos. Y generalmente pueden conseguir hasta mil dólares en premios o en otros tipos de recompensas. Y después en, hay un reto, se llama Diamond Challenge, alguien de menos de 18 años en escuelas secundarias. Si tienen buena idea, pueden visitar diamondchallenge.org, donde damos hasta 100 mil dólares en subsidios para iniciar distintas empresas. Son 100 mil dólares en premio. Uno presenta la idea de negocio en línea y hay jueces que hacen un análisis. No solamente hay actividades gratuitas, pero también actividades mediante las cuales se pueden obtener dinero y recursos. Esos son los que se me ocurren ahora, pero pueden ver sus propias universidades cuáles son las cosas que ofrecen. Encontré en la Universidad de Bangkok, por ejemplo, en Tailandia, tienen un simposio asiático sobre creatividad. Esto trae a innovadores de todos los países del sudeste asiático. Y en pocos días uno se llega a conocer muchísimas personas de una parte del mundo donde justamente viven estas personas. Esas cosas, estas reuniones locales o UTEC también tiene algo que Pienso está disponible para todos en Sudamérica. Nos mandaron una foto y era un gentío tremendo. Entonces, es importante estar en contacto con las universidades si, ya no, si no tienen aún ese contacto para ver qué ofrecen en forma gratuita. Fantástico. Tenemos una pregunta muy interesante de American Corner en Burundi. Escuchen, universidades frecuentemente se con, consideran como los que buscan la creación de empresas. ¿Cuál es el papel que juegan las universidades para crear aquellas personas que puedan crear trabajo? Wiley, ¿nos puedes dar una respuesta? Sí. Es una pregunta realmente excelente. El emprendedurismo es una parte integral de nuestro programa y de nuestra declaración de misión. Por lo tanto, deseamos servir ambas áreas, aquellos que buscan empleo y aquellos que crean empleo. Una de las cosas vistas recientemente es forma de pensar empresarial. Tenemos muchísimos programas que em ayudan a las nuevas empresas a estas personas que desean crear empresas, ser su propio jefe, hacer algo nuevo, algo que nadie ha hecho en el pasado. Pero también recientemente nos hemos enfocado en crear la, la forma de pensar en diseño, de resolver problemas. Este tipo de empleado tan deseado por los sectores corporativos y de manufactura. Aún un, un empresario que no está totalmente listo para lanzar su propia empresa quiere tomar estos cursos de emprendedurismo y ver cómo los empresarios resuelven problemas, cómo los enfocan. Esta es una manera de asegurarnos de servir a nuestra comunidad empresarial para aquellos buscando trabajo, además de abrir nuestros programas para todas aquellas personas que quieran lanzar una empresa. El año Tuvimos 330 nuevas empresas con las cuales trabajamos el año escolar pasado y queremos ampliarlo a tantas personas como sea posible, creando un programa de mentoría, algunas nuevas empresas vienen sabiendo que tenemos algunos fondos que les podemos dar. Y ellos piensan, con un poco de fondos voy a poder lanzar mi empresa. Y nosotros tratamos de decirles sí, podemos darle una motivación si participa en un programa y podemos darle financiamiento. Pero también es altamente competitivo conseguir esos fondos dentro de la universidad y también una vez que estén lidiando con el mundo real de la industria. Entonces, un programa de mentoría que ayude a aquellas personas que se identifiquen, me parece, es una excelente manera de crear personas que puedan a su vez crear trabajos. En la universidad, del lado académico, tenemos 83 distintas clases de emprendurismo, cubriendo todas las disciplinas universitarias. Ofrecer estos cursos opcionales en distintos departamentos relacionados con el emprendurismo es también una excelente forma para una universidad apoyar a los creadores de trabajo, al igual que aquellos que buscan empleo. Fantástico. Hay otra pregunta aquí del Centro de Recursos de Monrovia. La pregunta es, ¿cómo innovadores e inventores pueden obtener el apoyo de las universidades? Cristina, en varias distintas maneras en la Universidad de Delaware, esto se está realizando y el centro está comprometido. ¿Los podrías volver a describir, por favor? Sí. Ser, cora tener coraje y demostrar el, o contactar un centro de emprendurismo o un club de empresarios y, o quizás un hackathon los fines de semana fin de semana. Hay que conectarse con ellos para que ellos lleguen a conocerlo a uno o enviar un email o mismo una llamada telefónica y descubrir cómo me puedo conectar. En la Universidad de Delaware tenemos un centro específico, tenemos un anuncio semanal de lo que sucede aquí. Se envía semanalmente por email y uno puede ir y participar en cualquiera de estos eventos y así con, eh, participar con lo que estamos haciendo. Es importante, entonces, es interactuar con los individuos de las universidades que organizan estos eventos, estar en, mantenerse en contacto. Y simplemente comparecer a los eventos es una manera fácil de iniciarse. Pero también, no solamente los, estas nuevas empresas deben tomar recursos, pero también dar retroalimentación, traer amigos o decir de quién quisieran escuchar noticias. Y así la universidad también puede organizar eventos alrededor de lo que les interesa. A veces hay cosas que no in existen en la universidad cerca de ustedes. Empiecen una conversación. No digan que es porque les interesa a ustedes. Digan, escuché esta excelente idea. ¿Es algo que la universidad podría hacer? ¿Puedo apoyarles y asistir? permitirles en crear esto. Entonces, participar con la comunidad así es mucho mejor que simplemente absorber los recursos. El Centro Binacional de Armenia pregunta, ¿qué consejos pueden dar a los administradores que están buscando mentores para sus empresarios y estudiantes? Voy a empezar yo contestando contando lo que sucedió en Austin y quizás luego otro panelista puede comentar. El poder de la reputación de la innovación del campus de la universidad es sumamente importante, ya que atrae empresas más grandes que desean estar asociadas con estos eventos. Y trae a esas personas innovadoras, tales como empresarios o líderes con experiencia, que desean estar cerca de las nuevas ideas y la energía que surge del campus alrededor de la innovación. Esto es muy importante. Administradores también pueden utilizar sus conexiones con la comunidad, ya sea con la, el gobierno local, los líderes eh, empresarios, y pedirles que devuelvan algo a la comunidad. Algo que UT hace es pedirle a las personas de Austin de unirse a ellos en la empresa y innovación. A veces las personas no hacen algo porque no se les pide y otras veces desean ser pagados. Y la universidad debe ver cuáles son las expectativas y, y aclarar. Queremos el voluntariado. Pueden, podemos recibir café o tiempo o una persona desinteresada. Pero esto beneficia a los estudiantes si las personas realmente desean participar. ¿Cuáles han sido sus experiencias en el área? Aquí a Wiley les habla, cuando tenemos recibimos mentores, nuevos mentores, es como resultado de un artículo en la prensa o algo que ha salido en el negocio de el, la revista de negocios de Phoenix, o si hay, existe una publicación o un artículo escrito sobre nuestro programa de emprendurismo. Por lo tanto, yo sostengo que se pueden obtener resultados positivos es a través de la atención de los medios de comunicación. Para las nuevas empresas específicamente, pero también para el programa de la universidad. Ya que cuando las personas lo leen, piensan, ah, me alegro mucho de que mi universidad local apoya a estas nuevas empresas, yo quiero participar, ¿cómo puedo ayudar? Y mentorías es una excelente forma de ayudar. Estamos alentando la publicación dentro de los medios de las historias exitosas. Eso ayuda mucha, mucho. Es, gracias. Dice Greg, eh, tener estas historias es muy importante. Me gusta el uso que se le puede dar a Twitter. Que, eh, tenemos una pregunta de Guatemala. ¿Cómo las universidades pueden alentar a los jóvenes empresarios en países en desarrollo donde la tendencia es tener sectores industriales monopolísticos? Cristina, recientemente tú has visitado otros países trabajando con empresarios. Cuéntanos un poco acerca de lo que has hecho. La pregunta es cómo las universidades pueden apoyar a los empresarios en vez de apoyar a las grandes industrias. ¿Esa es la pregunta? Greg, ¿cómo estos jóvenes empresarios pueden entrar en una economía que favorece los monopolios nacionales? Cristina, en toda economía vemos ciclos y el nuestro se volvió a replantear en el 2008. Y queremos ver cómo crear, como dijimos antes, nuestro propio empleo. O puedo nosotros, como centro de empresariado, crear innovadores que puedan mover a los grandes las grandes empresas. Hay muchas empresas grandes, muchos recursos, en otros sitios. Pero en Delaware, el entorno es muy distinto. Delaware se basó en, fos en industrias químicas, DuPont, Dow y otros, quienes tienen sus sedes en Delaware. Y también tenemos muchas granjas y establecimientos agrícolas y bancos. En Delaware también tenemos grandes empresas, por supuesto, que consumen gran parte de los recursos y del apoyo del gobierno y reciben mucha atención. Lo que hicimos recientemente es tratar de traer eh, estos emprendimientos de riesgo para tener polinación cruzada con las grandes empresas y los empresarios queremos de tener empresarios que puedan crear trabajo y que puedan en el futuro, digamos, en 20 años, poder competir con las grandes empresas al crear valor para su empresa. Las universidades, como escuchamos recién, les gustan las, las historias interesantes. Un empresario que está creando trabajos y logrando impacto económico, recibiendo ingresos de ventas o apoyo y subsidios. Esta es una historia que la universidad quiere contar. Y el gobierno local también. Y se puede lograr apoyo con el impacto local y económico local, el impacto de una empresa local. Las universidades quieren estas historias exitosas ya que dependen de ellos para mostrar el éxito de la universidad apoyando estos nuevos empresarios y emprendimientos en su comunidad No quieren apoyar a las grandes empresas que lo pueden hacer solas. Muchas gracias. Y otra manera para las universidades de proveer ayuda, es ayudar con la internacionalización de la empresa. Y esto se puede lograr a través de colaboraciones en desarrollo con otros países y relaciones con universidades en otros países. Esto permite a las empresas y las nuev nuevas empresas de encontrar nuevas oportunidades. Lo hemos visto en Corea, donde los Chebels tienen 80% de la economía, pero contratan solamente 5% de la de, de los trabajadores. Y es difícil crear una empresa vendiendo solamente a, a las empresas coreanas. Pero una PyME que pueda crear una empresa fuera de Corea puede tener una, un sistema de venta a las grandes empresas dentro de Dentro de Corea. Esto entonces se puede ampliar. Universidades y relaciones universitarias pueden darle, suministrar identidad. Hay otra pregunta de Laura Ocampo de Colombia que. Pregunta, ¿universidades tienen un papel en ayudar a los empresarios a encontrar capital semilla? Y una pregunta secundaria, ¿hay forma de hacer seguimiento para asegurarse que el capital haya sido invertido de forma adecuada? Wiley, ¿qué te parece a ti? Sí, estoy de acuerdo. Las universidades juegan un papel en ayudar a equipos y a nuevos capitales, nuevas empresas a encontrar capital semilla. Yo lo consideraría uno de nuestros papeles, una de nuestras funciones principales. Mi estrategia y una de las métricas y una de las estadísticas que buscamos es cuánto capital semilla ayudamos a nuestras empresas lograr y obtener. Y no hay una sobreabundancia de capital aquí en Arizona, estén seguros, especialmente dedicado para las nuevas empresas. Por lo tanto, es muy competitivo. Nuestro papel como universidad es, por lo tanto, asistir a las nuevas empresas, desarrollar el mejor plan de negocios posible, encontrar tecnologías especiales o identificar los clientes ideales para sus tecnologías. Y luego hacer un seguimiento con la empresa aún después de vencido su periodo en la incubadora o la aceleradora. Después que ha terminado ese periodo, seguir con la empresa, hacer seguimiento, hacer mentoría, ver si les está yendo bien, si están bien encaminados. Al principio... Yo dije que trabajo con 70, o ayudé a crear 70 empresas en los últimos cinco años y medio. Y hago todo lo posible para mantenerme en contacto con todas estas empresas, de contactarlos una vez por trimestre o cada seis meses para enterarme de cómo les está yendo. La segunda parte de la pregunta cuánta supervisión y cómo asegurarnos de que el capital semilla se gaste en forma adecuada y prudente. Depende un poco de la fuente de los fondos. Si es un programa con el cual participamos íntimamente o que ayudamos a crear un fondo de semilla auspiciado o manejado por la universidad, ahí sí tenemos un nivel de supervisión. Pero una vez otorgado el capital, se otorga y hay bien poco control. Trato de hacer lo mejor en la selección de los equipos y de asegurarme que, de, que estén bien preparados. Ese es el papel en el cual nos vemos más útiles. Muchas gracias. Quiero escuchar comentarios breves sobre dos preguntas. La Universidad de Jesús de Nazaret en San Pedro Sula, Honduras pregunta: ¿Cuáles estrategias están disponibles para.? que los estudiantes universitarios participen en el empresariado. ¿Qué está sucediendo en el centro de Delaware, Cristina? Rápidamente, no hemos hablado en absoluto de nuestros programas académicos. Tenemos muchos cursos, cursos opcionales también, cursos principales y secundarios. Si uno es un estudiante de vestimenta, tenemos un programa de innovación y pueden estudiar en línea, por ejemplo, y así obtener capacitación. Entonces, un estudiante, pregrado puede obtener puede tomar un curso opcional o puede tomar todos los cursos también tenemos otra serie de programas con talleres los almuerzos que ya mencioné muchas de las personas que participan en estos en estos eventos son estudiantes de pregrado ya que tenemos una Muchos, muchísimos estudiantes y queremos darles muchos servicios. así Ese es el apoyo que les damos a ellos. Fantástico. Uno de los factores es que ustedes les piden a los administradores que tengan un punto para centralizar estos estudiantes, donde pueden encontrarse con expertos, mentores, empresarios. Estas funciones centralizadoras involucran café y seres humanos para poder interactuar con ellos. Es muy importante para atraer a las personas. El, el empresariado es un trabajo de equipo. Última pregunta del Libro Vivo. ¿Hay algún programa de incubador de empresarios que trabajando con empresarios en una zona remota o en forma virtual? Eso les voy a invitar a cualquiera de los dos a que contesten. Yo podría mencionar una cosa en la Universidad de del Estado de Arizona. Tratamos de alcanzar, tenemos eh, alianzas con otros países, ya lo hemos mencionado y el panel también lo ha mencionado tratando de llegar al máximo número de personas vía programas en internet, tales como esto, cuando podemos participar, lo hacemos. Pero es difícil. Alentamos el trabajo con los gobiernos locales, el trabajo con nuestro gobierno también en apoyo a programas similares. Esa es una manera excelente de ayudar. Gracias. Bien, quisiera hacer un comentario sobre una de las cosas que hemos hecho en el Instituto ICE al cuadrado en la Universidad de Texas. Tenemos un programa que se llama Convertir la Tecnología en Riqueza. Hemos tenido 35 países de seis continentes que han participado en ese programa y es algo que realmente ha transformado el aprendizaje de cómo crear incubación y cómo creamos la colaboración entre incubadoras. Es muy emocionante al ver a empresarios de Pakistán que trabajan con incubadores en Noruega para encontrar capital. Es emocionante ver lo que sucede con innovadores en Malasia, al trabajar con empresarios suecos e incubadoras suecas. Así es que creo que hay oportunidades de trabajo en equipo y de conexiones que existen. Y el conectarse con las organizaciones que están colaborando con GIST es algo muy importante. Ya se nos ha acabado casi el tiempo. Quiero agradecer a, a cada uno de los panelistas, Wiley y Cristina, por su tiempo por las actividades de sus universidades y el conocimiento que han compartido. Gracias a los dos por todo lo que han hecho. Quiero agradecer específicamente a aquellos que estuvieron con nosotros el día de hoy en todo el mundo. Tenemos una cantidad enorme de personas y voy a reconocer a algunos de estos individuos y gracias por estar con nosotros. La embajada de Estados Unidos en Ottawa, Canadá, en Tunisia, embajada de Estados Unidos en Macao, en Azerbaiyán, y si pronuncio mal los nombres, lo siento mucho. Realmente estoy tratando de hacerlo. La Embajada de Estados Unidos en Monrovia, en Liberia, en la esquina estadounidense en Susi, Túnez, el espacio estadounidense en San Pedro, Sula, Honduras, BNC Colombo Americano en Medellín, Colombia, BNC Colombo Americano en Armenia, Colombia la esquina estadounidense en Cano, Nigeria, en la esquina estadounidense en Kigali, Ruanda, la esquina estadounidense en Karmingi Burundi y en la biblioteca John F. Kennedy en Manizales, Colombia y la red de juventud para la embajada de Estados Unidos en Monrovia, Liberia. También queremos agradecer a organizaciones locales por poder reunir a grupos de espectadores. UTEC en Lima, Perú. Ya escuchamos UTEC varias veces. El grupo IDEA en Kampala, Uganda. SITSI, CTIC en Dakar, Senegal. Creo que es CTIC. Y Goldilocks State, que antes era Newman's Business Accelerator en Skopje, Macedonia y espero no haber masacrado el nombre, y después Azerbaijan en uh, Rain Energy. Nos encantó haberlos tenido con nosotros el día de hoy. Espero que haya sido útil. Y por favor, póndanse en contacto con GIST si tienen preguntas o consultas adicionales. Por favor, busquen nuestra propia transmisión el 10 de octubre, una transmisión en vivo como esta de TechConnect. Envíen preguntas en el chat y en Twitter utilizando hashtag GIST Los panelistas estarán por acá y podremos contestar algunas de sus preguntas. Gracias de nuevo por estar con nosotros el día de hoy. Agrade Agradezco a los panelistas, agradezco a los que me permitieron estar el día de hoy, a Wiley y a Cristina. Es un honor estar con ustedes al crear nuevos negocios, nuevas empresas y que eso cambie nuestro mundo, el poder del emprendedurismo. Muchas gracias y adiós.